En la bulla del día de hoy, señores, muchas cosas en las redes, muchachones, muchas cosas Demasiado. en las redes, y una de las cosas que más están comentando en las redes sociales es el inconveniente que están teniendo eh, los hijos de José José. ¿Tú? muy penoso porque es una situación familiar familiar es ellos han hecho un circo familiar. mediático de sí pues, es también eso verdad lo que dice Bella. es ellos un han circo hecho... mediático porque una cosa es un inconveniente y otra cosa es que tú quieras sacarle provecho y eso es lo que yo veo porque como una hija que esté dolida que su papá se le murió se va a salir a dar dolida. entrevista maquillada sí. arreglada que se va a tomar ese tiempo o sea yo no puedo no sé, no sé tú pero yo no puedo o sea, yo creo eh, porque hay un inconveniente fuerte porque ellos la división no viene de ahora no, no, no. no la la visión de ellos tren. viene de hace mucho tiempo. Todo el mundo sabe que José José estuvo casado con Anel, que fue la que duró muchísimos años mm -hmm. con él. Y que José José siempre dijo públicamente, acusó a Anel de que Anel le había robado. Y los dos hijos de los que están reclamando que no han podido ver a José José, o sea, no, son no, no hijos, de, verlo todavía. Sí, de, bueno, son hijos de Anel. Pero, ¿qué pasa? Yo no cre, no le estoy creyendo más el dado a Sarita, ¿sabes? A la hija, sí, a la que, la, que tenía la, José José. No. Pero sí entiendo un poquito a Sara ¿eh? porque recuérdate que en Estados Unidos no es igual que aquí. O sea, en Miami hay unas leyes cuando una persona fallece que tiene que pasar por un proceso que hasta la alta de defunción creo que sale eh, en a la semana. Ok, yo voy de acuerdo con Sí, ahí está la foto de, de ellos. Lo, lo, el que está parado, medio parado, es el hijo de, de José José, eh, uno de los hijos de José José, hijo de Anel. Y la de atrás, que es creo Marisol que se llama, sí, la sí. Hija, hijo Mayor, de, y hija de Anel también. Entonces, la, la otra muchacha, que fue la que ha dado la entrevista, uh -huh. es Arita, la hija de José José. Que sí, que se ha eh. robado el show. Sí, mi sale. amor, hasta cantante va a salir ella en esta vuelta. Dios. Pero los problemas. Sí, pero siempre, siempre sido cantante, ¿eh? bella, ella siempre ha sido cantante. Yo creo que para, yo creo que la están o sea, satanizando mucho a ella. Yo siento como que los dos hermanos están aprovechándose de esa situación y la están satanizando ella, mucho. No está creo yo, entonces, entonces, ¿tú yo. Tú crees ella que ella sabe dónde está el ella? cuerpo. Es, es que, tú no puedes, es que es ella no está haciendo o, solo, porque lo es lo nosotros. lo que yo vi. Es que, como que en ese momento, esa de la ley de Miami, o sea, no te permite tener a Y cuando alcalado. él estaba vivo, que Está ella bien, no lo dejaba verlos. Ellos, ellos necesitan verlo. Pero son salió sus hijos. un audio de José José. Son sus hijos, necesitan verlo. Sí, pero salió un audio de José José donde explicaba de que ellos una vez acusaron a Sarita de que se tenían secuestrado a José José. Oye, ¿qué, qué acusación? De que supuestamente tenían sí, secuestrado a José fuerte. José. La y José José familia. tuvo que sacar un audio donde él desmintió diciendo que no. Porque yo creo que hay un inconveniente fuerte. Debe, debería, Ahora, no, o sea, usted nunca ver, se ha llevado con la, que que ver, la mujer. Mira, es. yo soy muy incrédula. Hay que ver también, Génesis, si él gozaba de su salud mental y de sus facultades mentales cuando él emitió ese audio. Bueno, si no fue chantajeado. Muy cierto, muy ¿Verdad? Solo, pero yo no creo que, porque creo Porque cuando tú encontrado. estás convaleciente, o Desde sea, hasta 2017, el mismo proceso sí, de tratamiento de... Sí, óyeme, cierto, un cáncer cierto. de páncreas no Desde es 2017 fácil. Luchando con bueno, no es, es fácil. O sea, yo creo todo. su gloria.